Bueno, nosotros lo que hemos encontrado es que en el país ha avanzado mucho en distribución de tecnología, pero creemos que hay un aporte importante que se puede hacer en el uso pedagógico de esa, de esa tecnología, entonces lo que hemos estado trabajando es con universidades como la Universidad Javeriana, la Universidad del Cauca, en montar ambientes tecnológicos en donde podamos evidenciar qué es lo que sucede al interior del aula, qué es lo que sucede con el profe, qué es lo que sucede con, con el alumno, qué es lo que sucede inclusive con la comunidad educativa, poderlo documentar y poderlo compartir con todos aquellos proyectos en donde están haciendo inclusión de tecnología móvil en las aulas. Es más School son ambientes tecnológicos en donde la tecnología no es el fin, sino es el medio para lograr una transformación pedagógica, una mejora en la calidad educativa. Entonces lo que estamos trabajando es con colegios públicos, en donde por un lado se benefician los niños, se benefician los profes y, y los colegios, y por otro lado hacemos investigación con las universidades sobre cómo se están dando esos procesos de apropiación de tecnología en el país. Esto es muy importante porque nosotros tenemos este tipo de, de investigaciones en otros países como Corea, por ejemplo, eh, pero el ambiente educativo en Corea, en el que Samsung puede haber hecho esas investigaciones, es muy diferente al ambiente educativo en Colombia. Entonces lo estamos haciendo directamente en Colombia para que podamos hacer dentro de nuestro propio entorno una buena apropiación de tecnología. La tecnología, como, como toda herramienta, puede ser utilizada bien o puede ser utilizada mal bien utilizada puede generar unos, eh, unas transformaciones muy importantes. Lo primero es la motivación de los niños, eso impacta directamente sobre los resultados, sobre la calidad de la educación, eh, porque los niños se motivan muchísimo con el uso de, de, de la tecnología. Lo segundo es que transforma los roles, transforma el rol del profesor, transforma el rol de los niños y en, en su interacción entre ellos mismos y la dinámica de aprendizaje es muy distinta. Se, se pasa de ser un rol en donde el profesor es un emisor, de, de conocimiento, un emisor de mensajes y, y los niños solamente unos receptores, a un trabajo en donde ellos mismos eh, generan el, su autoaprendizaje, trabajo colaborativo, etcétera Y eso cambia muchísimo las habilidades eh, y las, los propios conocimientos que los niños generan.